donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella en esta clase veremos nomenclatura de alcoholes cómo se no mencionan y de igual forma diferenciar alcoholes primarios secundarios y terciarios no siendo más comencemos miremos lo siguiente existen tres tipos de alcoholes que son alcoholes primarios secundarios y terciarios el alcohol primario es aquel en el cual el carbono está unido a otra cadena de carbonos. O sea que acá solo habría un enlace con carbonos. Este se conoce como un enlace primario. O sea que este es un alcohol primario. El siguiente, miremoslo El carbono se une a esta cadena de carbonos y a otra cadena. Hay dos. Se están uniendo a dos. Este carbón central se une a uno y a dos. Este se considera un alcohol Secundario. Por último tenemos este carbono que se une a esta cadena, a esta cadena y a esta otra. Como podemos contar, tenemos una, dos, tres cadenas. Este alcohol se conoce como un alcohol terciario. Ahora tenemos lo siguiente. Digamos que tenemos CH3 que se une a C. H2 y tenemos aquí este alcohol, entonces contemos 1, 2, 3, aquí me faltaría 1, 2, 3, 4, el carbono está unido, ya tiene 4 enlaces, Dos hidrógenos, vamos a ponerlo de esta forma mejor, Y en total ya está tetravalente. No olvidemos que cuando un carbono esté tetravalente es porque ya tiene sus cuatro enlaces. Ahora, como solo hay un carbono unido a este central, este sería un enlace primario. O sea que este es un alcohol primario. Ahora, tenemos este siguiente ejemplo. Tengamos ch 3 c Ahora miremos lo siguiente, contemos los enlaces, 1, 2, 3, 4, tenemos 4 enlaces, pero miremos que aquí hay dos carbonos, uno a este lado y otro a este otro, como podemos ver ya este alcohol sería un alcohol secundario, entonces tendríamos alcoholes primarios, secundarios y si hubiera otro carbono acá enlazado ya sería un alcohol terciario, vamos a mirar los nombres que se deben utilizar para cadenas ya mucho más largas y los sustituyentes de alquilo o radicales de alquilo que forman parte de estas cadenas que pueden aparecer en ellas. Miremos. Para poder nombrar cadenas mucho más largas, en todo lo que tiene que ver con alcoholes, es importante tener en cuenta lo siguiente: existen una serie de prefijos o nombres antes de toda la cadena. Entonces, tenemos lo siguiente: tenemos DI. Cuando son dos, di, tetra, penta, cinco, hexa, 6, hepta, 7, y a cada una de ellas le va a dar la terminación ol, entonces por ejemplo, ectanol, octanol, nonanol, ya que estamos hablando de arcanos, deca, decanol dodecanol, tridecanol, Miren que cuando llegamos a 10, se repite lo siguiente: un decan, do decan, se repite deca, trideca, tetra deca, que sería 14. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: resulta que para los primeros cuatro arcanos, la nomenclatura es la siguiente: para la primera, se dice 1, se dice metan, entonces sería metanol para la segunda sería etan, etanol, la tercera propan, propanol, y para la cuarta butanol, ya de aquí se pueden aplicar estas, y para cada uno de los radicales de alquilo se utiliza toda esta forma de nombrar los prefijos, ahora vamos a ver una serie de ejemplos aplicando todos estos nombres y utilizando los radicales de alquilo para nombrar todo tipo de alcoholes, miremos entonces. Espero que hayan tomado nota de los radicales de alquilo o sustituyentes de alquilo, los cuales vamos a utilizar para nombrar todo este tipo de alcoholes. Bueno, vamos a resolver este primer ejemplo, tenemos todo este alcohol con diferentes sustituyentes, tenemos por acá varios sustituyentes y una cadena la cual me representa el alcohol, como primera medida para poder analizar este tipo de alcohol se busca la cadena más larga, vamos a mirar, por acá no es tan larga, miremos otra, por acá no es tan larga, ahora miremos esta. Esta, en cambio, es mucho más larga, o sea que esta va a ser mi cadena de interés. Vamos a tomar esta cadena. Es importante seleccionar la cadena más larga. Y teniendo en cuenta de que aparezca el alcohol, entonces miremos lo siguiente. Este alcohol... Como solo se está uniendo a un solo carbono, solo un enlace de carbono, este es alcohol de tipo primario. Y vamos a empezar a numerar. Entonces vamos a numerar por donde está más cercano el alcohol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y por último 14. O sea que es una cadena de 14 carbonos. Y vamos a mirar cada uno de los sustituyentes. Vamos a empezar con los primeros. Recordemos que el primero es el grupo metil. miremoslo Grupo metil. Y vamos a empezar a contar. CH3. Uno. Por acá vemos otro. Por aquí vemos otro. ¿Dónde más hay? Acá encontramos otro CH3. Miremos por acá no hay más, pero por aquí vemos otro CH3. Entonces, en total vimos 1 2 3 4 5 CH3. No olvidemos la nomenclatura de los prefijos. Penta serían 5. Vamos a mirar entonces y vamos a empezar a numerar. El primero empieza en 4, entonces ponemos 4, 5, pero miremos que se repite, entonces 5,5 porque está en la misma posición. 6, seguimos mirando y por último está 11. Y el nombre sería penta. Penta. Y como es el primero, se llama metil. Pentametil. De esta forma ya numeramos el primer sustituyente. Miremos el siguiente: tenemos por acá CH2, CH3. CH2, CH3 Y por acá está CH2, CH3 Este corresponde a etil Miremoslo Sería el grupo etil El sustituyente etil Entonces y se encuentra en las posiciones Guión, no olvidemos, guión 4 Está en la posición 6 Y está en la posición número 9 Entonces se diría Tri, tri, me, perdón, no sería metil, triepil. Por último, miremos que nos falta solo un sustituyente. Este de acá. Este sustituyente se llama iso, isopropil, miremoslo allí, isopropil. O sea que este sería el isopropil. Entonces está en la posición 9. Entonces 9 isopropil. Por último tenemos la cadena de carbonos. Tenemos que son 14. Y el alcohol está en la primera posición. Entonces esto sería tetra, porque son 4. Pero estamos en 10, serían 14, sería tetradeca. Tetra De Canol Terminación ol porque es un alcohol De esta manera Se nombra este alcohol Entonces es importante Tener en cuenta todos los sustituyentes La cadena más larga Y la terminación Ol al final de la cadena Vamos a mirar un siguiente ejemplo Vamos a analizar Este siguiente ejemplo Tenemos lo siguiente en este caso, vemos que aparecen dos grupos OH. Quiere decir que hay dos alcoholes. Entonces, volvemos a mirar la cadena más larga. Cadena más larga. No es tan larga. Miremos esta. Esta es la más larga. O sea, que esta va a ser mi cadena de interés. Voy a tomar desde acá, perdón. Tomamos esta porque nos falta aquí. Sería esta. Y no olvidemos que debe tener incluidos... Los alcoholes. Entonces, esta sería mi cadena de interés. Bien, ahora tenemos lo siguiente. Vamos a numerar. Numeramos por donde estén más cercanos los alcoholes. Por este lado se harían mucho más lejanos. Mientras vamos por acá, contemos a ver: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que la mejor forma es numerar por este lado: 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es una cadena de 12 carbonos. Ahora miremos lo siguiente. Empecemos mirando los sustituyentes. Por acá podemos ver que tenemos un sustituyente. Este ya lo conocemos. Este es el grupo metil. Este sería metil. Ahora... Miremos si hay otro metil. No hay más. Entonces, en la posición número 3 nos encontramos con metil. Ahora, siguiente. Miremos otro sustituyente. Este también ya lo conocemos. Este CH2CH3 es el grupo etil. Grupo etil. O sea que en la posición 3 tenemos si hay otro etil. No lo vemos. O sea que 3 etil. Por último, miremos el de allí. Entonces, tomemos de la tablita que tenemos, ¿qué podemos ver? Allí tenemos el isobutil. Contemos 1, 2, 3, 4. Y viendo la tablita es el isobutil. Y está en la posición número 8. 8 isobutil. Por último, contemos la cadena. Es una cadena de 12 carbonos. 12, entonces se dice dodec, no recordemos que se nombra dodecano, entonces en este caso sería dodec, deca, pero miremos lo siguiente, uno diría decano, decanol, pero miren que hay dos alcoholes, entonces no podemos nombrarlo así, entonces tenemos que nombrar primeramente las posiciones donde están los alcoholes. Se encuentran en la posición número 5 y la posición número 6. Entonces 5,6, ahora sí, dodeca, dodecano, como son dos alcoholes se va a decir dodecano, diol. Diol. ¿Por qué? Porque son dos alcoholes y está en la posición número 5 y número 6, dodecano-diol. De esta manera se nombra este tipo de alcohol. Vamos a mirar un tercer ejemplo para terminar. Tenemos ahora este tercer ejemplo. Tenemos una cadena mucho más pequeña, solamente contamos con tres carbonos. Entonces, aquí no hay necesidad de complicarnos, entonces podemos cerrarlo mucho más fácil. Esta es nuestra cadena de interés. Y el orden no importaría, porque ambos alcoholes empiezan un lado y del otro. Entonces, vamos a nombrarla de esta forma. la acá que sea 1, 2, 3. O viceversa, se podría hacer 1, 2 y 3. Ahora, miremos lo siguiente. No tiene sustituyentes. Entonces, pero encontramos que es una cadena muy pequeña. Cuando tenemos cadenas como estas, aquí tenemos que tener en cuenta el nombre que debe emplearse. Como son tres, no se dice tri, ya se maneja la parte propan. No olviden, si es una es metan. Dos, etan. Y en este caso, como tenemos tres, sería propan. Entonces, tres, propan. Pero entonces miremos qué posiciones están los alcoholes. Están en la 1, están en la 2. Y están en la 3. Esto sería propano por una cadena lineal. Y como son 3, se dice propanotri. Triol, porque son alcoholes. Propanotriol. 1, 2, 3, propanotriol. Y 3, porque en la posición 1, 2 y 3 tenemos alcoholes. Este es muy conocido. Este se le conoce como el famoso glicerol, este es el glicerol, que es de gran importancia en todo el uso de jabones, champús líquidos y todo tipo de glicerinas que se utilizan de pronto para hacer la nitroglicerina. Entonces es muy importante, este es el famoso glicerol. Lo encontramos en aceites, en grasas y en diversos compuestos que manejan este tipo de alcoholes. Con esto terminamos esta clase. Si te gustó mi video y es la primera vez que eres uno de ellos, te pido por favor que me apoyes con un me gusta y una manito hacia arriba. De igual forma, te invito a que te suscribas a mi canal y me puedes acompañar también en mis redes sociales, las cuales se encuentran en la parte baja del video. Te agradezco mucho tu atención y espera pronto un nuevo video.